Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana. Bueno, como ya os dije, esta semana hay cambios en el noticiario. Y os lo voy a explicar, pero antes os quiero avisar de una cosa. Como algunos sabréis, soy andaluz. Normalmente grabo los noticiarios el mismo domingo para recopilar el mayor número de noticias posibles. Pero justo esta semana son las elecciones de aquí, por lo que me ha sido imposible, razón por la que estoy grabando esto un sábado. Para compensarlo, la próxima semana recopilaré desde el sábado hasta el próximo domingo. Vale, ahora los cambios. He dividido las noticias en seis secciones. Titulares, Internacional, Indies, Actualizaciones, Off-Topic y Lanzamientos. En ese orden. En los titulares recopilaré las noticias más importantes, por lo general a nivel europeo o español. Aunque anuncios importantes también estarán aquí. En internacional lo mismo, pero fuera de Europa, especialmente Japón y América para informar a los que viven en dichas regiones y para ver lo que nos podría venir a nosotros. En Indies, como su nombre indica, informaré sobre las noticias de los juegos indie. En actualizaciones hablaré de todas las actualizaciones que han ocurrido en la semana o al menos las más destacadas. En Off Topic hablaré de noticias menos importantes o serias, de juegos móviles de Nintendo o de cosas que no tienen que ver directamente con los videojuegos como merchandising. Por último, en los lanzamientos informaré sobre todos los lanzamientos que han ocurrido en la semana mientras haya suficiente información, junto con una ficha para que puedas ver si te interesa. En caso de que una sección no tenga noticias destacadas, se omitirá. Si una noticia puede encajar en varias secciones, estará donde mejor encaje, es decir, la noticia de una actualización en Japón y no en actualizaciones, pues es una actualización al fin y al cabo. En la esquina inferior izquierda, podrá verse en todo momento en qué sección se está actualmente. Aclarado todo, empezamos. El pack de Switch con Mario Kart 8 Deluxe llegará a Europa. Recientemente se anunció para América un pack de Nintendo Switch que incluye a Mario Kart 8 Deluxe. Pues bien, fue todo un éxito. Hasta tal punto que Nintendo ha decidido distribuirla también en Europa. Tendrá un precio de 300 euros y estará disponible en todo el viejo continente mañana mismo 3 de diciembre. Confirmadas las fechas occidentales de Nelke and the Legendary Alchemists. Nelke and the Legendary Alchemists Ateliers of the New World lleva ya tiempo sonando en Japón y es el momento de que dé el salto a Occidente. Nis nice America ya ha anunciado oficialmente las fechas para América y Europa, siendo estas el 26 y el 29 de marzo de 2019 respectivamente. Nelke and the Legendary Alchemists Ateliers of the New World es un RPG que verá la luz en Switch en el que manejaremos a un grupo de alquimistas en su aventura en la que no solo deberemos combatir, sino también manejar la alquimia, obviamente. <risa> Project Ragnarok progresa y se transforma. Vale, el titular es algo raro, y admito que me equivoqué. La semana pasada dije que tardaríamos en saber más detalles de Project Ragnarok, por estar en tan temprana fase de desarrollo. Y aquí estamos otra vez, ¿eh? Bueno, no esperéis nuevo gameplay, lo cierto es que el proyecto va tomando forma, y parece ser que sus desarrolladores ya tienen claro el rumbo que tomará. La noticia es que ya hay un nombre aparentemente definitivo. Battle of the Female Ninja, además de una imagen de la protagonista. Pero no hay más novedades, habrá que ver cómo progresa el proyecto. Grid Autosport anunciado para Switch. Codemasters ha confirmado que Grid Autosport será lanzado en Nintendo Switch en formato digital, siendo el primer simulador de conducción de la consola. En principio está fechado para 2019 sin especificar mes ni día, pero eventualmente la fecha concreta se dará a conocer, así que si te gusta sentir la velocidad empieza a ahorrar porque se viene un gran título de conducción a la híbrida de Nintendo. Amazon lista un nuevo juego de Kirby Kirby Star Alice está lleno de vida ahora mismo, pero aún así podríamos estar cerca de conocer a un nuevo juego de la bola rosa. Y es que Amazon ha listado entre sus productos un nuevo juego de Kirby, con este mismo nombre de forma provisional, para el 31 de diciembre de 2019, también de forma provisional. Según la información, el juego será lanzado para Switch. Podríamos estar cerca de ver un nuevo título de Kirby y sus amigos. Anunciada la fecha del Campeonato Europeo de Splatoon 2 2019. El campeonato... el campeonato Europeo de Splatoon 2, la competición que corona al mejor equipo de Europa del shooter Made in Nintendo y que elige el representante para el mundial, ya tiene fecha. Ha sido el Twitter oficial de competiciones de Nintendo Reino Unido el encargado de anunciarlo. El torneo será los días 9 y 10 de marzo de 2019 y se realizará en París. Detallado el Splatoon Koshi en 2019 Online Tournament El Twitter oficial japonés de Splatoon ha publicado esta semana un vídeo informativo sobre el Splatoon Koshi en 2019 Online Tournament, un torneo online que se llevará a cabo en el país nipón. Por medio de este vídeo se ha aclarado que las rondas preliminares serán el 22 y 23 de diciembre, mientras que la fase final será el 13 de enero. Este torneo servirá para elegir un representante para el Mundial de Splatoon que se llevará a cabo en el E3. Nintendo regala 35 dólares para la eShop con la compra de la Switch. Generosa oferta la de Nintendo América para estas navidades. Aparentemente, al comprar una Nintendo Switch por 299,99 dólares en ciertos establecimientos como Walmart, Best Buy o Amazon, recibirá una tarjeta de 35 dólares para canjear en la eShop. La oferta solo es aplicable en compras online en América. OutRun de Sega Ages ya está disponible en Japón. La iniciativa Sega Ages, que lleva juegos clásicos de la compañía a Nintendo Switch, sigue adelante con OutRun. Ya se confirmó su llegada la pasada semana, pero ahora ya sabemos que ya está en la eShop de Switch japonesa, a la espera de que se anuncie la fecha occidental. Outland en Switch corre a 60 frames por segundo, tiene soporte de pantalla ancha y hace uso del giroscopio. Gears Panzer Dream Tank Match Deluxe se lanzará en enero en Asia. El último juego de Bandai Namco, y que fue confirmado hace relativamente poco, Gerson on Panzer Tank Match Deluxe ya tiene fecha de estreno para el sureste de Asia. En esta región estará disponible el 21 de enero y además lo estará en dos idiomas, japonés e inglés, por lo que parece que la confirmación en occidente podría estar cerca. Big Crown Showdown será lanzado en Switch. Este indie producido por Hyperluminal Games ha sido anunciado para Nintendo Switch. Estará disponible en formato digital por medio de la eShop el próximo 14 de diciembre. En Europa costará 12,99 euros, en el Reino Unido 9,99 libras y en Estados Unidos 12,99 dólares. En cuanto al juego en sí, consiste en combates de 4 jugadores en modo local o multijugador, donde deberemos competir por la corona en mundos aumentados en la Edad Media. 39 Days to Mars llegará el próximo año. Y otro indie confirmado para Switch es 39 Days to Mars. Esta semana se ha confirmado su lanzamiento para principios de 2019, aunque sin fecha concreta. En este juego deberemos viajar hasta Marte en una realidad alternativa de hace 150 años. Además, la versión de Switch incluirá el DLC Victorian Adventures de serie. Mana's Park ha sido confirmado para Switch. Mana's Park, título indie producido por Studio Pegemut, ha sido anunciado para la híbrida de Nintendo. Aparentemente llegará el 22 de diciembre. Mana's Park se trata de un RPG con toques de roguelike en el que exploraremos mazmorras plagadas de monstruos que se podrán, de acuerdo, para atacarte. Wacameli 2 estará disponible el 10 de diciembre. La esperada secuela de Wacamelli ya tiene fecha de salida en Switch. Podremos hacernos con él a través de la eShop el próximo 10 de diciembre. Además, si tienes la primera entrega, tendrás hasta un 30% de descuento. Junto a esto se ha confirmado también que el DLC Tree Enemigos, que añade nuevos personajes, estará disponible el mismo día, mientras que el DLC Proving Grounds, que añade nuevos desafíos y personajes desbloqueables, lo estará poco después, pero sin fecha exacta. La app de control parental de Nintendo Switch se actualiza a la versión 1.7.2. Esta práctica aplicación mediante la cual los padres podrán controlar las sesiones de juego de sus hijos se actualiza. Se trata de una actualización obligatoria para poder seguir usándola. Sin embargo no ofrece ningún cambio mayor más allá de corregir ciertos fallos. Pokémon GO se actualiza a la versión 1.97.1 en iOS. Actualización pero no novedosa, ya que por medio de esta actualización Niantic trae las novedades que ya integró en Android con la versión 0.129.1 a iOS. Estas novedades son compatibilidad con Facebook, posibilidad de ordenar la lista de amigos y el almacenamiento de Pokémon de forma inversa, un indicador exclusivo para los Pokémon capturados antes del año en curso y correcciones de errores. Brawlhalla se actualiza a la versión 3.33. Ahora es el turno de Brawlhalla. Ya puede actualizarse a la versión 3.33, por medio de esta actualización se añade a Task como nuevo personaje con Orbe y lanza como armas, 6 de fuerza, 7 de destreza, 4 de defensa y 5 de velocidad y que viene con 3 skins disponibles. Paladin se actualiza a la versión 1.8, el Free to Play de High res también se actualiza esta semana. Esta actualización corrige un fallo que aparentemente ocurría cuando se activaba el Ultimate de Terminus. Este fallo ya está corregido y no se sabe si este parche incluye algo más. Xenoblade Chronicles 2 y Torna de Golden Country se actualizan a las versiones 2.0.2 y 1.0.2 respectivamente. Vale, aquí traigo algo de polémica. Si habéis visto el vídeo que subí ayer, recordaréis que hablé un poco de la censura de Nintendo y cómo han cambiado algunos espíritus de Super Smash Bros. Ultimate. Pues parece que Nintendo ha decidido ampliar esta censura, integrando el diseño censurado de Mithra de Super Smash Bros. Ultimate, razón por la cual han actualizado Xenoblade Chronicles 2 y su expansión para integrar este atuendo. Eso sí, al parecer se trata de un atuendo opcional. Kirby Star Alice se actualiza versión 4.0.0 La actualización definitiva de Kirby Star Alice ya está aquí, y digo definitiva porque es la actualización que trae a priori a los últimos amigos de ensueño, Magolor, Taraña, Susie y las tres hermanas magas, además del nuevo modo de juego, héroes en una dimensión paralela. Todo este contenido ya puede conseguirse mediante la actualización. Mario Tennis Aces se actualiza a la versión 2.1.0 Desde ayer mismo ya puedes actualizar Mario Tennis Aces a la versión 2.1.0 Se trata de un parche muy importante, pues incluye gran cantidad de cambios, demasiados incluso, tanto que no os pondré todos, sino un breve resumen y, si os interesa, os pongo un enlace en la descripción con todos los detalles. Lo más destacado es la implementación de los dobles en los torneos en línea la posibilidad de cambiar de color a Yoshi, el nuevo desafío cooperativo y la implementación de Floro, Piraña y Shy Guy como personajes jugables. Decora tu casa para Navidad con esta guirnalda basada en Super Mario Bros. 3. Navidad está ya a la vuelta de la esquina. El corte inglés así lo dice y si lo dice el corte inglés va a misa. El caso es que ya habrá que ir decorando la casa y todo eso. ¿Tenéis adornos? ¿Queréis mostrar a la gente lo que os encanta Mario? Pues esta es tu noticia, porque os traigo una increíble guirnalda basada en Super Mario Bros. 3, fabricada con espuma y luces LED, para que sea más maravillosa aún. Lo podéis conseguir a través de las tiendas online de GameStop y ThinkGeek. Os dejaré enlaces en la descripción. Square Enix anuncia un álbum de arreglos musicales de Octopath Traveler. Parece ser que la noticia de banda sonora de esta semana es algo distinta a lo habitual, mentira porque después hay más. Y es que en este caso no es la banda sonora en sí, sino un álbum de arreglos musicales de Octopath Traveler, titulado Octopath Traveler Arrangements. Brick and Boost ha sido confirmado únicamente para Japón, de momento, para el 13 de julio por el precio de 3.000 yenes, será un CD con 12 pistas, 6 en cada cara. La cara Prick, con arreglos para piano, incluirá The Frostlands, Primrose the Dancer, Determination, A Settlement in the Red Bluffs, Orwell Beneath the Cracks y Battle 2. Mientras que la cara Boost, con arreglos de banda, incluirá Battle One, otra versión de Battle 2, The Who Burn Reason, Battle at Journey's End, Daughter of the Dark God y Octopath Traveler Main Theme. Esperemos que se confirme para Occidente porque promete bastante. Bandai anuncia Pokémon Coconuts 2, línea de figuras para Japón. Japón se lleva siempre lo mejor, o al menos lo más curioso. En este caso, hablo de una nueva línea de figuritas de Pokémon traída por Bandai, llamada Pokémon Coconuts 2. Estas figuras consisten en distintos Pokémon, pero con la forma de un cacahuete, o eso parece. Esta línea la conformarán Pikachu, Eevee, Psyduck, Clefairy, Togepi, Vaporeon, Flareon, Jolteon, Espeon... Umbreon, Chikorita, Zindaquil, Torchic, Pachirisu, Emolga y Tedenne. Profesor Layton y la caja de Pandora llegará en HD a móviles. Tras el primer juego de la saga, la caja de Pandora también verá la luz en smartphones y en formato HD. Por ahora solo ha sido confirmado para Japón, pero no sería de extrañar que llegue también a Occidente. No se sabe fecha, pero es oficial que llegará a Android e iOS por el precio de 1.200 yenes, unos 9,30 euros. El segundo libro de arte de Splatoon 2 ya tiene fecha de lanzamiento en Japón. Hace como un año salió en Japón el primer libro de arte de Splatoon 2. Mientras nosotros seguimos esperando su llegada, en Japón van a lo suyo. Y ya han confirmado el lanzamiento del segundo. Esta edición recogerá el arte de la Octo Expansión y se ha lanzado en el País del Sol, naciente, el 28 de diciembre. Además del arte en sí, incluirá dos mangas dibujados como guiones gráficos para la expansión, detalles sobre Tony Kensa, diseñador de ropa del juego, entrevistas con grafiteros, ficticios también, entrevista con los verdaderos desarrolladores de Squid Squidbits 2 y biografías de las bandas del juego. Todo en un libro en formato A4 de 272 páginas por el precio de 2200 yenes. La banda sonora de Shovel Knight Specter of Torment verá la luz. De la mano de la discográfica Bave Wave Productions y Judge Club Games, la banda sonora de Shovel Knight Spectre of Torment será lanzada al mercado tanto en físico como en digital. El formato digital. Podrá conseguirse en plataformas como iTunes, Apple Music o Spotify mientras que en físico podrá conseguirse tanto en CD como en una edición de vinilo bastante bonita y que sin duda será el sueño de los coleccionistas. Incluirá 25 melodías, está disponible en enero y está disponible para reservar, dejaré el enlace en la descripción. Pokémon GO incorporará los combates entre entrenadores. Hasta ahora, la única posibilidad que había de enfrentarse a otros Pokémon eran por medio de los gimnasios. Pero eso va a cambiar, porque Niantic ha confirmado que pronto los combates llegarán a Pokémon GO, donde podemos enfrentarnos a otros entrenadores cuando queramos. La banda sonora de Pokémon Let's Go ya está disponible en iTunes. Parece que hoy la cosa va de bandas sonoras, con un total de 122 canciones y 2 horas y 35 minutos. Pokémon Let's Go Super Music Collection ya está disponible en iTunes. Si os gustó la última entrega de Pokémon, no os la podéis perder. This War of Mine Complete Edition En This War of Mine nos pondremos en la piel de un grupo de civiles que tratan de sobrevivir a una guerra que está asolando el país. Nosotros tendremos que ayudarlos a mantener al grupo con vida hasta que se declare el alto al fuego. Incluye todo el DLC de serie. Horizon Chase Turbo. Horizon Chase Turbo es un juego de carreras inspirado en grandes éxitos de los años 80 y los 90. Compite contra tus rivales y domina los circuitos, mientras le vives el clásico sistema de juego arcade con la diversión y velocidad sin límites. AirType Dimensions X. Revive los clásicos matamarcianos Air Type y Airtype 2, ya sea con sus gráficos originales o algún renovado aspecto 3D, y con muchas otras novedades como un modo cooperativo, estadísticas o cámara lenta. Apsu. Sumérgete en un mundo oceánico repleto de misterios y lleno de vida y color. Encarna al submarinista, realiza acrobacias bajo el mar y descubre cientos de especies marinas. Roller Coaster Tycoon Adventures Ponte manos a la obra y construye tu propio parque de atracciones. Esfuérzate para hacer que los visitantes se lo pasen genial y quieran volver para aumentar tus beneficios y lograr hacer a tu parque el más popular del mundo. Ark Survival Evol Domestica, entrena y monta sobre dinosaurios en un ecosistema vivo, pero también deberás preocuparte de sobrevivir a estas criaturas y a otros peligros como el clima. Operación Triunfo 2017 Coge el micrófono y ponte a cantar los éxitos que sonaron en la pasada edición de Operación Triunfo, canciones como City of Stars o Lo Malo y muchas otras canciones interpretadas por Amaya, Aitana, Alfred o Miriam. Secret Files Tunguska en Secret Files: Tonguska manejaremos a Nina y a Max para resolver el misterio de la desaparición de Vladimir Kalenkov, el padre de Nina, una aventura que nos llevará a varios puntos del mapa. Y esto ha sido todo. Este formato está todavía en pruebas, por lo que es posible que cambie algunas cosas o si veo que es demasiado largo, intente corregir algo. Pero de momento esto va a ser lo que vamos a ver todas las semanas, ¿de acuerdo? Si pensáis, que hay, si pensáis que hay una forma de mejorarlo, no dudéis en decírmelo. Y ya está, con todo esto dicho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.